Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Continuamos con la técnica del alambrismo y es por eso que el día de hoy nos acompaña Betty Cárdenas, quien es una experta en esta técnica. Hola Betty, bienvenida. Hola caro muchas gracias. Bueno, cuéntanos qué vamos a hacer teniendo? el día de hoy. Vamos a elaborar un anillo uh -huh. en madre perla, en una dona y vamos a decorarlo con nuestras perlas sintéticas. Bueno, bienvenidos. Bueno, vamos a realizar hoy un anillo tipo mandala con perlas sintéticas. Entonces vamos a utilizar para este anillo, vamos a trabajar con el alambre calibre 26, con el alambre calibre 18, nuestras perlas sintéticas número 4, una dona MAP y vamos a utilizar estas herramientas, pinza para mandril, para argollas, nuestra pinza para argollas grandes, nuestra pinza de corte, pinza plana, pinza cónica y la pinza de goma. Empezamos, vamos a cortar 80 centímetros de nuestro alambre calibre 18 y vamos a cortar 1.5 metros de nuestro alambre calibre 26. Vamos a colocar nuestro alambre ya alisado en el mandril, vamos a dejar 2 centímetros en nuestra base, en el lado más corto. Entonces hacemos como una L y vamos a dar cuatro vueltas sobre nuestra base. Vamos a hacer una basecita de cuatro vueltas bien pegaditas aquí. Entonces hacemos nuestra base de cuatro vueltas que nos quede bien pegado al mandril y sobre los dos centímetros que dejamos nos vamos a amarrar, a hacer como un nudito de rosario le llamamos. Entonces le doy la vuelta a nuestra base y la dejo bien pegadita. Lo voy acomodando. Luego, de que tengo ya mi base bien firme, voy a cortar un poquito para que nos quede más o menos de medio centímetro. Entonces corto y doblo. Lo saco y la voy a doblar para asegurarla. Nos queda este así. Ahora vamos a tomar nuestra pinza, lo volvemos a colocar en el mandil, lo acomodamos que no se nos monte ni nada. Aplano un poquito con la pinza de goma y vamos a realizar una un círculo que va a ser nuestra base de nuestro mandala. Lo vamos a realizar con esta pinza que nos realiza en la última argolla para hacer argollas aquí es de más o menos unos 20 milímetros entonces con esa vamos a realizar una circunferencia entonces lo colocamos aquí y le vamos a dar dos vueltas aquí nos queda de dos vueltas ¿Sí? lo meto en mi mandril de nuevo y cuando estoy en este punto lo voy a tirar para que me quede en el centro entonces simplemente lo que hago es girarlo. Lo voy a girar hasta que me quede en el centro. ¿Sí? Aquí hace una curva como una S. Lo acomodamos. Que nos quede centrado. Y lo vamos a dejar ahí. Vamos a empezar a trabajar con esta parte de afuera. Nuestras argollas que van a ser estas para poderlo decorar. Entonces, para eso voy a utilizar nuestra pinza de mandril en, en la argollita número 5 Que es esta 5 milímetros Entonces empiezo a trabajar en este sentido Vamos a hacer unas argollitas Sostengo y empiezo a trabajar sin irlo a deformar Argollita voy a trabajar esta la tiro por encima la siguiente tiene que ser por debajo entonces sostengo que es un poquito complicado como manejar el alambre de aquí lo haciendo con cuidado que no se nos vaya a deformar voy acomodando que no se me deforme Mira, por encima, por debajo. La siguiente tiene que ser por encima. Entonces, así me voy yendo. Por encima, por debajo, por encima. Que me quede bien. Una al lado de la otra, sigo, dejo un espacio para que pase mi alambre. Y esta está por encima, esta me toca tirarla por debajo. Aquí por la base, pues es un poquito difícil la manipulación. Pero la vamos arreglando por aquí. Lo, la idea es que yo tome esta base y la vaya a rodear con nuestras argollas. ¿sí? Entonces vamos a hacer argollas hasta que lleguemos a este punto de nuevo y nos encontremos aquí, con esta. Bueno, aquí terminamos ya nuestras argollas número 5, donde vamos a dar darle contorno a, nuestro, a nuestra circunferencia, a nuestro círculo que tenemos aquí, ¿listo? Entonces ahorita la vamos a, a amarrar, a que se nos quede más firme para poderla tejer. Entonces organizamos, cogemos nuestro alambre, tomamos el alambre de calibre 40 y vamos a amarrar nuestra base entonces la organizo vamos a unir todos esos alambres aquí entonces primero voy a unir la base circular con nuestras argollas es me amarro de la primera que realicé aquí vamos a tener cuidado porque vamos a trabajar como vamos a hacer un tejido central vamos a trabajar con bastante cantidad de, de alambre 040 y pues obviamente es un poquito difícil la manipulación porque se nos puede enredar entonces vamos a ir trabajando con mucho cuidado entonces miren la primera vamos a trabajar tres vueltas un amarre de tres vueltas Vamos alisando porque se nos va a ir haciendo como unos quiebres. Si le dejamos esos pliegues, por ahí se nos puede partir nuestro alambre. Llevo una vueltica, dos. Esta puntita nos va a hacer el remate aquí, para no desperdiciar alambre. ya tengo el primer amarre con este, esta todavía no lo vamos a, a unir vamos a trabajar esta base entonces voy a empezar a tejer el mandala por dentro entonces trabajo en la siguiente manera siempre voy, estoy tratando de acomodarlo que no se me vaya a deformar que esté siempre central y vamos a empezar a pasar de un lado hacia otro, aquí mi alambre está por debajo, eso lo tenemos que tener en cuenta, aquí está por debajo el alambre, ¿cierto? Y con esto vamos a ir asegurando esta parte de argollas, la final la hacemos cuando vamos a tejer nuestra, nuestras piedritas o nuestras perlitas, entonces estoy por debajo, voy al frente, acomodo Sostengo con una mano y con esta voy a empezar a... Mira, estoy por debajo, paso arriba. Y doy vuelta. Vamos a empezar a tejer por todos los lados. Sostengo. Voy atrás. Sostengo y me voy dando vuelta sostengo voy organizando y me voy pasando de un lado hacia otro tratar de que nos quede bien templadito lo más que podamos el tejido siempre por intermedio de las argollitas para que él nos vaya agarrando aquí ya nos está empezando a dar una forma miren sostengo y agarro sostengo y doy vuelta mira que el solito ya se fue se va acomodando y vamos acomodando nuestras argollas mira que el solito ya se fue se va acomodando vamos acomodando nuestras argollas bueno entonces estamos haciendo el tejido central y vamos a asegurar un poquito nuestra base entonces con el mismo alambre yo lo voy a meter aquí y le voy a dar como dos vueltas entro aseguro y algo entro Doy vuelta acá en mi base por dentro de las argollas y paso al otro lado. Siquiera unas cuatro veces. Entro, aseguro. Estoy tratando de asegurar un poquito nuestra base. Doy vuelta, aseguro y doy vuelta. Y ahorita vamos a colocar nuestra dona mob en el centro. Entonces la acomodo en el centro. Esto tiene aquí unos agujeritos por donde yo voy a meter también mi alambre. Simplemente entro. Que me quede central doy mi vuelta también la parte de atrás y paso al otro lado ¿Sí? voy a hacer este procedimiento dos veces para que me quede bien aseguradita aseguramos nuestra dona mop le doy dos vueltas o tres ya dependiendo de cómo la sientan ustedes y voy a empezar a decorar mi, con mis perlas sintéticas número 4 las argollas que realizamos con la misma con la misma con el mismo alambre que tenemos nos vamos a entrar en los dos últimos que aún están sueltos vamos a entrar y voy a hacer un amarre de una vueltica entonces aquí ya seguro estas dos y empiezo a colocar mi perla entonces voy a decorar aquí tenemos que tener en cuenta que nos vamos a amarrar miren la coloco la organizo y vamos a amarrarnos no de la, de, la, de la misma argolla donde estamos, sino de la siguiente. Entonces yo entro a mi siguiente argolla, entro. Mire, entro y salgo por la donde donde inicié, donde tengo la perla. Otra vez voy a hacer lo mismo. Aliso. Coloco mi perlita. Miren, la acomodo. Y me entro a la siguiente. No entro ahí mismo, sino que entro a la siguiente para que ella me vaya dando firmeza y se me vayan uniendo una argolla con otra, entonces entro a la siguiente, a la que está vacía, entro y salgo por donde tengo mi perla y así lo voy a decorar hasta llegar aquí al final, vamos a dar toda la vuelta realizando este mismo paso. Bueno, estamos terminando de decorar, vamos a colocar nuestra última perlita sintética número 4 y... Simplemente hacemos lo mismo Acuérdense que tenemos que entrar en la siguiente Entonces aquí donde inicié, ahí voy a terminar Entonces entro en la del frente, la siguiente Y simplemente ahí voy a rematar Recuerden que vuelvo y salgo es por donde inicié, donde tengo mi perro Y allí solamente voy a dar dos vueltas. Una. Y dos para asegurarlo bien. Corto. Por encima. Siempre corto por encima porque si lo dejo por debajo puede rayar. O lastimar corto ahí encima y aplano la puntita vuelvo y meto en mi mandril para darle otra vez formita que no se me haya deformado lo acomodo, lo organizo Ya tenemos nuestro anillo terminado. Bueno, Betty, mil gracias por acompañarnos el día de hoy y cuéntanos a todos dónde te pueden encontrar. Muchas gracias por la invitación. En mis redes me encuentran como BC Joyería Artesanal en Instagram, uh -huh. en Facebook estoy como Betty Cárdenas Joyería y mi número es el 301-325-7655. Bueno, súper. Ya saben dónde pueden encontrar a Betty. No olviden que todos nuestros insumos los pueden encontrar en nuestra página de internet www.variedascarol.net o en nuestros puntos de venta que estamos Cali, Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla.